Ortega se riega contra el gobierno, el popular comunicador locutor. Miguel Ortega informó que renunciaba a su cargo de director de la emisora estatal radio y televisión educativa con sus siglas RTE tras recibir una propuesta indecorosa y que luego de informar al, minist al ministro de Educación, Roberto Furcar, este le manoteó en el pecho. Durante una transmisión en vivo de sus redes sociales, Ortega dijo que en una que una persona identificada como Luis Lebrón le hizo una propuesta indecente de la cual no dio detalles, visiblemente molestó, visiblemente molesto. Miguel Ortega dijo que tiene todo documentado y que no quiere nada del gobierno. Antes de ver el video, yo voy a decir algo. Eh, Miguel, Miguel Ortega fue un hombre que luchó mucho para que Luis Abinader fuera presidente, siempre estaba, trabajó en el equipo de prensa del, del candidato, en todos, los, en todos los sitios que iba el presidente, era él que lo presentaba y todo eso. Pero si usted va a hacer una, una acusación, usted tiene que hablar claro. ¿Y cuál es el miedo? ¿Qué fue lo que le propusieron? ¿Usted está llamando la atención? ¿Usted tiene Usted, usted cree que tiene razón en eso? Usted dice, usted mira, fulano, eh, ¿cómo que se llama? Eh, ¿Qué dijo? Lebrón. Luis Lebrón. Luis Lebrón me hizo esto, esto y esto, y ya. Porque usted no tiene miedo, usted dice. Que no, que yo tengo miedo, que esto, que lo otro. Usted tiene que hablar uh -huh. y ya. Usted hizo claro. un live ahí hablando. Que usted no quiere nada de gobierno. Que usted se siente que se si yo, que de gobierno. Que tú, que esto, fulano de tal, me hizo. Diga lo que le hicieron. Exactamente. Y tiene que revisarse, porque De toda empresa que salió, salió por la puerta atrás. Ay. Dice, lo dice alguien aquí que sabe. Años. Oye. Y casi años trabajando. Wow. Vamos a escuchar ahí el videíto, una parte de lo que dice Miguel Ortega. Esta denuncia contra Roberto Fulcar y el Ministerio de Educación. Lleno de ínfula, porque se creen dioses, inmediatamente llegan al poder. Se, se convierten en dioses.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 Esa cosa, usted tenía que mandármela por ahí, Y me manotea al pecho. A mí, un tipo tan belicoso como yo. Mire, mi hermano, yo soy cinturón negro, cuarto dado en taekwondo. Maestro de George Jesus, de Aikido, de lucha libre. Y yo soy un tipo que tengo unos reflejos. Imagínense que cuando él me manoteó, yo le había partido el brazo. ¿Qué hubiese pasado hoy día? Señores. Por hoy estaba nombrado. No he defendiendo a nada. Ortega, usted eh, le hicieron una propuesta, usted tiene que, usted se debe a un público. Claro. Usted llamó a que el público le prestara atención. Pero no voy de acuerdo que se hubiera donde, porque uno de los primeros que lo nombran fue a él, como subdirector. Eh, eh, en, director un... de la radio y televisión es, sí. educativa. Eh, eh, radio y televisión educativa, subdirector era él de eso, con 60 mil pesos me pareció más. Entonces, ¿a usted lo nombran? Pero pues, si usted no quería ese nombramiento, cuando lo llamaron, decirle no. Entonces, debe, debemos hablar con certeza al, al público. Yo dije en las redes sociales, en eh, mi red social de Twitter, arroba Daniel Villalón ayer, Después de arroba, verlo, da, arroba Daniel Villalona. Daniel Villalona, ahí no se va a hablar vaya Arroba en Twitter, Daniel Villalona. Sígueme, arroba Ernesto FlowRD también en Twitter. Así mismo. <ríe> Entonces, pues, eh, yo vi en el directo y yo dije, bueno, este hombre, en vez de hacer un directo haciendo la denuncia, lo que primero debió hacer es llevar todas las pruebas, llevar todo a la Procuraduría, porque tenemos un Ministerio Público que es? sé que va a investigar eso. Entonces, ahí fallaste, Miguel Ortega, a mi entender. Pero la denuncia... Aún así deben de de darle de darle seguimiento. Claro, eso es lo que tú estabas diciendo, o sea, si tú dices, hay que tiene todo documentado de la propuesta indecente que le hicieron." Y es lo que siempre llevamos, lo que siempre llegamos. ¿Por qué? Si tú tienes todas las pruebas, si, porque la gente tiene que ver con fundamento y tú las tienes porque si tú vas a hacer ese en vivo, no lo termina de decir, el detalle completo, dilo claro y pelado o lleva a la justicia. O sea, yo no entiendo por qué es tan difícil que querer hacer un show para salir aquí, que hablen de ti y resolverlo tú mismo, porque se supone que esa propuesta seguramente fue algo grande, que esté ensuciando tu nombre, lo que te hayan dicho, pues trátalo de hacer la justicia como se vieron ahí a la Procuraduría y salir de esto. Yo no entiendo por qué hay que ir a redes sociales a querer hacer un show con eso que se puede resolver de esa manera. Claro, es así, es así.